Hay un tema también del que poco se habla y es el tema de los niños migrantes en los Estados Unidos. Eh, los niños que eh, cuando entran a este país con sus padres y son detenidos y que son separados de esos padres y que son recluidos eh, en unas cárceles realmente inhumanas, en un trato inhumano, porque estos niños incluso son encerrados hasta en jaulas como si fueran eh, animales eh, muchas veces eh, lo, van a decir, lo van a ver en los videos que vamos a ver a continuación los niños uh, más grandecitos de 7, 8 años se tienen que ocupar de niños más pequeñitos eh, para cambiar sus pañales dar sus teteros, esto es gravísimo porque son las cosas que no se muestran eh, casi en las redes sociales que no muestran los medios de comunicación y son las cosas que nosotros como independientes pues tenemos que comenzar a contar qué están ocurriendo y que están pasando porque esto realmente es una Tragedia. El tema de la migración es un, es un tema muy complicado, porque desde ya los seres humanos hemos sido migrantes siempre, eh, pero eh, las condiciones inhumanas a las que hoy se someten a los países en vías de desarrollo, pues hace que muchísimas personas más eh, pues, tengan que salir. El tema de la guerra hace que muchas personas tengan que abandonar sus propios países para dirigirse a unos países más potentes económicamente para buscar una mejor vida. La gente no emigra porque quiere emigrar solamente, la gente emigra porque está buscando unas... Eh, mejores condiciones, así que los invito para que vean estos cortes de videos donde se muestra realmente la brutalidad con que estos niños son tratados eh, en los Estados Unidos de América. Que pudieron ver estos videos, pues ya ustedes mismos pueden sacar sus propias conclusiones y eh, comenzar a entender eh, este fenómeno migratorio infantil y eh, también comenzar a hacer sus propias investigaciones. Un abrazo para todos y para todas. Yo soy Jenner Utsuka, periodista esta Reacción revista Digital. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Chao, chao.